Debo decir que no soy muy apegado a las cosas materiales, pero verla así, en realidad que da lástima. Estoy en el bike park y puedo decir que esta es la temperatura que hizo ayer en la noche. Detrás de la mini viene esta pendiente que mmm, probablemente en la cámara no se nota, pero no es menor. Si bajo no hay retorno, de ahí tengo que salir al bosque. Me tiene un poco preocupado, pero creo que se puede. No porque la mini pueda, sino que porque tiene la pala del bulldozer y eso va a evitar que me dé vuelta hacia adelante. Sé que suena como un mal plan, pero no hay otra línea. Tómate toda tu papa, motherfucker. Por ahí vengo, ahí estoy. Hice ese hoyo para intentar meterme ahí, tener un poco de estabilidad y poder darle forma a esto un poco. Después lo voy a tapar. Pero me acabo de dar cuenta que ahora me tengo que tirar un cortado, así que no me da para bajarme de la máquina, estoy sostenido con el brazo y la pala del bulldozer. Oh, no es una situación que me guste, pero ya estoy cerca de la base, así que voy a poner la cámara acá, grabando para allá. se apoya en la punta de las orugas se va de punta lo único que tengo para atajarme el brazo la pala del bulldozer normalmente es la que me da el apoyo para que eso no pase porque estabiliza la máquina pero eso debe ser horizontal la máquina está completamente ladeada y está haciendo así cada vez que levanto un balde y eso significa que ese bulldozer ya no está dando el apoyo que necesito y estoy en el literal límite de la máquina estoy salvando mi pellejo porque chaipear, ¡Oh! ¿Qué fue eso? Estoy con la máquina en el aire me voy a levantar el bulldozer Para que no me arrastre tierra Y esto es más o menos La pendiente que tenemos En realidad La máquina está en el aire estoy yendo de punta oh, se va para abajo con cualquier movimiento que hago pero tengo que hacer el camino para poder salir oh. por lo menos el terreno está hablando, eso me da Me queda todo ese bosque y ahora ya eso es panco mío es el horizonte y esta es la pendiente por la que bajamos con la Mini ¡Grande Mini! Acabo de hacer ese tobogán de allá y este tremendo peralte que te lleva para allá ¡Pero esto no ha terminado muchachos! Acá hay un apoyo por encima del cerro que te lleva hacia allá abajo hacia, hacia donde la Mini se está cayendo en este minuto pero antes de que se caiga, esto lo quiero grabar, así que tengo que bajar por acá El plan es caer por aquí, más o menos a esta altura que es una montaña rusa después de la mínima Estas son las condiciones actuales neblina que no veo 5 metros para adelante está llovinando y son las 6 de la mañana, no puedo seguir durmiendo así que estoy tapado con un... con una manta hay que hacer lo que hay que hacer Apenas se ve el cerrado al frente, estoy terminando este peralte, y si me puedo dar media vuelta acá Tengo que hacer uno aquí mismo Llegó ese momento de satisfacción en el que puedo mirar para arriba y decir No me importa que chispee, ¿eh? porque acaba de hacer un tobogán Y esto no se detiene, mira cómo viene ¡Esto rima! Creo que lo peor ya pasó, así que a seguir dándole. Todavía queda... No, todavía queda bastante y no sé ni qué hora es. Y aquí parte el senderito, curva a la izquierda. Esto es montaña rusa hasta abajo, no sé si se notan los dos bumps. Un zigzagueo derecha e izquierda. Esta bajada tiene la inclinación necesaria para que salir desde allá te dé un vértigo de sentir que no vaya a tocar el piso aquí. Tengo que sacar este tronco que era un pino seco que está justo ahí. Estaba seco, pero muy seco. Ahí está. Para que no me miren con cara fea. Saliendo del peralte gigante, te encuentras con esta curva que te pega un bajón fuerte hacia abajo, a un bump y a otro bump que no sabes ni siquiera que viene. Peralte de apoyo, curva suave, peralte de apoyo de nuevo y ese es tremendo. <risa> Mira cómo te deja. ¡Ah! Oh, esto es un bowl Partí acá a las 6 de la mañana Ahora son como las 2 de la tarde Ya llegué abajo, pero esta parte no la he visto <risa> Está... Está brutal, weón, mira Bajón Peralte derecha, peralte izquierda Saliendo este bajón, si ese peralte no te ataja Nada lo hará ¡Nada! Esto es un rectón de la muerte que te va a llevar a un salto Que puede ser muy grande, muy peligroso, pero... ¡Oh! Va a ser un... Step up. Oh, oh, oh. va a ser un step up con la calle más brutal que te puedas imaginar esta pista no es ni por si acaso para principiantes, es eh, más para intermedio avanzado tenemos que tener de todas las modalidades acá, la de principiantes, principiantes todavía no la hacemos, sino que tenemos la de principiante intermedio que es la que ya vieron en el video pasado y de acá ya estamos listos, mira está la mini allá no me la puedo llevar así de cochina para santiago te portaste bien mini oh, no la vi venir shit. cuando más los quiero y ya no tengo neumáticos de barro con la mega volanteada ya que me tuve que poner no voy a poder salir de acá esa nube es eh, Un aire congelado, pero impresionante. Lo peor es que son las 12 del día. Es oh, ridículo la mano que tengo en el celular sin el guante, se me está congelando. Oh, he avanzado bastante, se acabó el frío, pero ahora le salió un sonido bien feo a la máquina en el motor de giro de la torre. Así que voy a desarmar y vamos a ver qué encuentro. Desarmé acá arriba, saqué una tapa que está ahí abajo, no sé qué es, pero le pidió el sonido. Estoy haciendo esto y de repente hace clac pareciera que el motor ahí mierda se acabó el show esto es un desastre de proporciones épicas que si giramos la máquina a pulso nos podemos dar cuenta que esto se pone cada vez más feo la torne mesa le faltan dos tres dientes oh, para quienes sepan un poco de excavadoras esto es lo peor que se puede poner, la reparación es carísima y para sacar eso, tenemos que sacar ya todo el cuerpo de la máquina para arriba para quienes se preguntaban por qué no he estado subiendo videos a youtube este es uno de los motivos y el otro motivo es que estuve muy enfermo porque me intoxiqué con comida pero bueno, hay que seguir poniéndole y aquí está mi desastre actual. Tengo que empezar a desarmar allá. Estas son las mangueras de la otra parte de eso. Y la P es la que sale hacia el costado de allá. La L me parece que es la que iba arriba. Debo decir que no soy muy apegado a las cosas materiales, pero verla así, en realidad que da lástima. ¿En qué momento te pasó esto, Mini? Aquí está la pieza en cuestión y la pana está exactamente ahí. ¡Oh, Dios! En el centro de la máquina está la falla. son las cosas